Seven hundred eighty-six thousand forty hectares were burned in 2022. If the land came do not throw the on the ground, Wood, we can push not ground. Jam por sensitize people above the hectáreas por quemados en 2022 en las personas para poder a no tirar cigarros acceso o podemos colocar finales para no tirar agua un tramado. mantener a y limpas Casi ah, sí, 800.000 hectáreas fueron quemadas en 2022. No tirar cigarrillos encendidos al suelo. Podemos poner señales para no tirar algo en trabajo, en trabajo. Y sensibilizar a las personas sobre la causa medioambiental. Mantenerlo lleno.